Para cerrar las jornadas, eh, eh, os presento a Manuel Olcina Domene, que es director del MARC del Museo Arqueológico Provincial de Alicante desde 2006 y conservador de arqueología desde 1991. Ha ejercido como anterioridad la jefatura de la Unidad de Colecciones y Excavaciones de, del, del MARC es codirector del, del proyecto museográfico de la nueva exposición permanente del mar, licenciado en geografía e historia eh, en la especialidad de arqueología por la Universidad de Valencia, director de decenas de excavaciones arqueológicas en yacimientos ibéricos y romanos y codirector de otras intervenciones codirector de los trabajos de consolidación y musealización del yacimiento Lucentum en el de Manises en Alicante, director de eh, excavaciones arqueológicas de, la, de, esas, de, de sus excavaciones arqueológicas de las cuales se han realizado varias campañas ordinarias y extraordinarias. Codirector de los trabajos de consolidación y musealización del yacimiento arqueológico de Leyeta del Valle del Campello y director de sus excavaciones y asimismo ha sido director de excavaciones del yacimiento ibérico de la serreta Penáguila en Alcoy, codirector de la excavación de la Casa Ariadna de Pompeya, ha dirigido varias excavaciones de salvamento en la provincia de Alicante, eh, eh, ha sido comisario de exposiciones temporales como las huellas griegas en, eh, en la Cotesatania ibérica, objetos egipcios en la provincia de Alicante, Pompeya bajo Pompeya, Redactor de varios planes, directores para la musealización de yacimientos arqueológicos, ponente y comunicante en numerosos congresos arqueológicos, organizador de, de, de varios congresos también, eh, como los viveros romanos en la costa mediterránea peninsular, eh, bueno, <ríe> autor de un centenar de artículos científicos y de divulgación de temática arqueológica y autor coautor y editor de varios libros de estudio de materiales y yacimientos arqueológicos, entre ellos el Báculo y la Espada, el Tosal de manises Lucentum y otros muchos. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Museos, eh, que edita la subdirección de Museos Estatales del Ministerio, vocal del Patronato del Museo Arqueológico Nacional, eh, miembro del Consejo Rector del Instituto, ha sido miembro del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, en fin, un extensísimo currículum. Eh, y, y hoy nos va a hablar de las salas de reserva y la conservación preventiva en el Museo Arqueológico de Alicante. Queremos agradecerte que estés aquí y que sabemos que, que tienes una agenda apretada y, y te agradecemos muchísimo la presencia en este... El agradecimiento es mío y desde luego mi gratitud por la invitación a este, a este encuentro del que estoy aprendiendo muchísimo, he de decirlo sinceramente. Así que eh, vuelvo a repetir que gracias por, por esta oportunidad de divulgar entre un público tan eh, especializado y, y competente como lo que desde luego eh, cubre este salón de actos pues lo que es el BARC. El, en Salas de reserva, almacenes y conservación preventiva. Voy a hablar un poco más también del eh, tema de conservación y restauración, porque en, en, en toda la, la, la historia del Museo Arqueológico van íntimamente ligadas y empezaremos diciendo bueno, pues que el MARC está en la ciudad de Alicante, eh, está... En ese punto donde ven aquí. El otro punto que ven, el otro círculo azul, más hacia, hacia, hacia, hacia abajo, es el antiguo Museo Provincial de Alicante. Nosotros venimos de un edificio inaugurado en el año 1932 en el edificio de la Diputación Provincial, inaugurado pues, un año antes, en eh, una de las áreas de expansión de la ciudad de Alicante en aquella época y, y era esta la planta, la planta y hay una foto famosa que ven a ustedes arriba ¿eh? que ve la dama delche, y las flechas y pone, era tan antigua esta, esta fotografía ha sido en, en muchísimas eh, reproducciones en historia de investigación arqueológica en España bien, este, este museo tal cual está, permaneció así hasta los finales de los años 90 con alguna remodelación de las salas de exposición y prácticamente eh, sin espacio para crecer. No había, ahora veremos dónde no estaban los almacenes, pero este era mi despacho inicial, que era un pasillo condenado, una de las entradas al museo se condenó para los, para, para los eh, conservadores. Y esto era la biblioteca, otro pasillo, es decir, un museo que estaba, estaba muy muy en precarias condiciones, como digo, uh, con las mismas, con el mismo tamaño, con la misma superficie, eh, que en el día de su inauguración en el año 22. Uh, los, almacenes, este, los almacenes que teníamos eran los bajos de un edificio de, un edificio de apartamentos, de un, de un edificio en el cual las bajantes de los sanitarios pasaban por allí y una vez se rompió uno y ustedes pueden imaginarse el espectáculo ¿no? de, ese, de lo que pasó allí. Eh, vemos la, el apilamiento de, de, de objetos, no teníamos ya más espacio, Uh, para crecer y momentáneamente nos cedieron en los años 95-2000, uh, nos cedió el, el archivo provincial unas dependencias que era, eran para su uso para ir depositando los, los materiales y colecciones de nuestro museo de manera más digna. Era provisional. En ese momento se planteó a partir del año 1995 que el antiguo hospital provincial Uh, dejó de, de tener servicios sanitarios. Uh, uh, uh, se planteó como museo de, uh, de arqueología, el Museo de la Diputación, pero Museo de Arqueología y Bellas Artes. Es decir, tenía que albergar los dos uh, museos que la Diputación tiene. Ahora mismo está el Museo Arqueológico de Alicante, el MARC, y el MUBAJ, Museo de Bellas Artes. Bien, en este edificio tenía que albergar los dos museos, esa era la, la propuesta, y... Teníamos, pasábamos nosotros de 3.000 metros cuadrados, de 300 metros cuadrados a 9.000. No exactamente 9.000, porque ahora le diré por qué. Uh, la apertura fue en el 2000 y la inauguración en el 2002. 2000 uh, Se abrieron cuatro, cuatro salas de exposición permanente, algunas dependencias técnicas, uh, restauración, algún almacén pero no se completó. Y el año 2002 se completó la exposición permanente y prácticamente eh, no se dotó, las áreas técnicas tampoco estaban dotadas del todo, eso fue una, una operación posterior. El primer proyecto, como digo, ah, eh, concebía un, la, la, el Museo Arqueológico y el de, y el de Bellas Artes. Y en, y en este edificio, que es un edificio que consiste en una gran nave central al cual eh, convergen cuatro eh, cinco salas por lado, y paralelas entre sí, que eran los antiguos pabellones de enfermos, eh, a un lado las, eh, las mujeres, al otro lado los hombres, y al fondo la capilla, que, esta capilla, que actualmente es, el museo, es la biblioteca del museo, aquí es el salón de actos. Bien, en esta planta teníamos que albergar todos los servicios de, de dos museos. Entonces teníamos talleres y depósitos en una parte, es la expedición temporal, era, era incluso eh, compartida como con, con un salón de actos, es decir, eh, bastante, bastante precario, bastante poco. Eh, eh, en fin, era un museo que crecía, pero no en la medida que eh, necesitábamos. Pero eh, lo que sucedió fue que el arquitecto, León Estabancha Papría, creó duplicó esta superficie central, esta superficie central, la duplicó excavando en el subsuelo. En el hospital provincial existía una cámara de aireación de 70 centímetros de, de, de altura y por medio de, de, de, de triturar la arcilla expandida sin tocar la estructura del edificio, creó, multiplicó, dobló la superficie del museo creando esta nueva eh, área en el en planta sótano. Y entonces se, puso de, se pudo destinar en este nuevo eh, eh, proyecto del arquitecto la parte superior, la planta, la planta superior a exposiciones, eh, exposiciones permanentes y temporales y la planta inferior a las áreas técnicas, almacenes, restauración, eh, archivo técnico que veremos luego, etc. Etcétera, etcétera. Es decir, gracias a nuestra arquitecto atendió nuestra petición y, el, y hubo un gran cambio en el, en el, en el proyecto. Doblando, como digo, la superficie, lo cual generó un museo ya con unas expectativas mucho mejores que las que inicialmente en este proyecto se contemplaban. Y al mismo tiempo se desestimó que el Museo de Bellas Artes pasara a este edificio, sino que se construyó otro edificio en el centro de Alicante, un antiguo palacete del siglo XVIII, que es el Palacio Gravina, justo muy cerca de la playa del Postiguet. Entonces, bueno, pues todo el edificio, todo este enorme edificio de 9.000 metros cuadrados entonces, Pasó a ser museo arqueológico y por eso pasamos de ser un micromuseo de 200 300 metros cuadrados a 9.000 metros cuadrados. Era una, una empresa muy arriesgada porque era, como, como si conocen ustedes la teoría cosmológica del Big Bang, porque era del, infin del infinito pequeño a eh, expandirnos de una manera rapidísima, porque todo esto se creó, eh, proyecto más ejecución, más eh, apertura, prácticamente fueron tres años. Fue una, una, una bastante... Una, una, un trabajo bastante intenso y, y bastante loco. Bien, la exposición permanente, en la parte superior, como digo, es la área pública, el área de acceso público, constante. Es una, son cinco salas de exposición permanente más tres de exposición temporada. Y la nave central también, esta parte de aquí también es exposición permanente. Esta es la biblioteca. El acceso es por este punto de aquí y uh, no voy a hablar evidentemente de esto, sino simplemente que, que, que vean que hay dos planos, un plano superior de exposiciones, tempora, de, de exposiciones y un plano inferior de eh, áreas técnicas. Aquí tienen las áreas técnicas de la parte inferior del museo, entonces son en, en, en, vemos los almacenes, almacenes son este, este, este, los en rojo, esto es restauración, y esto es el área de ingresos y salidas, popularmente el, el gabinete de colecciones, y esto es el archivo técnico. Como ven, eh, son eh, naves de unos 200 metros, 220 metros cuadrados y eh, nos da una superficie aproximadamente de 1.200 metros cuadrados para almacenes, 220 metros cuadrados para restauración, la gestión de colecciones, que es este punto de aquí, que ahora explicaré qué es, y el archivo técnico 86 metros cuadrados aquí. Es decir, en principio teníamos espacio suficiente para crecer. ...durante muchísimos años... ...20 años después la realidad es otra... ...vamos como ya a concluido al final... ...casi casi al límite de capacidad... ...en almacenes y en, y en, en áreas de reserva... ...bien... Eh, la, ...no he desarrollado todo el organigrama... ...porque lo que interesa es ver... ...que esta parte de, cole, de, de, de almacenes... ...y de conservación preventiva... ...depende de la unidad de colección y de excavaciones... El, ...el museo está dividido en cuatro... Eh, ...grandes eh, eh, unidades... Y esta comunidad de colecciones y excavaciones comprende la gestión de colecciones, ingresos y salidas, popularmente, gabinete de colecciones e investigadores, que es el área donde se cataloga la colección y, y popularmente también lo llamamos el almacén visitable, la restauración, del archivo técnico y también un, el área de excavaciones que no está en el área técnica, sino está en el mundo. Pero no importa eso. Bien, el Museo Arqueológico efectivamente se, se, se, se, se inauguró en el 2002, pero desde entonces no se ha parado en invertir en infraestructuras dedicadas, muchas de ellas a almacenes, áreas de reserva y conservación preventiva. Yo he marcado en amarillo más o menos eh, las que son eh, inversiones permanentemente de, eh, dedicadas a, a, a estos menesteres. Y eh, yo, por ejemplo, eh, destacaría la renovación del sistema de criminalidad de que ahora veremos con un montante en el 2011 muy elevado. ¿no? Se tuvo que cambiar todo el sistema poco después de inaugurar. Ahora explicaré por qué. Eh, es decir, todo esto, también, eh, norma, eh, espacios de almacenaje, mejoras de climatización, existen equipos de montilla, en fin, todo esto. ¿no? Ah, que hemos llegado hasta 2019, renovación de las salas, de exposiciones temporales que también llevan algún sistema de, también de conservación preventiva. Todo esto, pues un montante de más de 2.100.000 euros desde el momento de la inauguración. Ya digo que una de las ventajas que tenemos de agradecer a la sí. Administración es que haya atendido a necesidades estructurales y de conservación y de, eh, y de eh, áreas técnicas del Museo Arqueológico. Aquello que no se ve, el mar que es famoso, por ejemplo, por las exposiciones temporales, eh, pues bueno, también atiende y de manera bastante, bastante eficaz eh, aquellas necesidades mucho más técnicas, como digo. Bien, ¿qué hubo que hacer eh, como conservación preventiva? Nada más el, el edificio estaba absolutamente abierto interiormente, completamente abierto. La sala de exposiciones permanente, eh, eh, de, de, la planta de, de superior estaba comunicada con la planta inferior por medio de escaleras, es decir, no se había compartimentado. Lo primero que hicimos, nada más llegar a la dirección, fue compartimentar todo el espacio de, de uno y otro lugar para controlar las condiciones ambientales, porque aquello era incontrolable. Es decir, en aquella manera un edificio enorme donde tenías comunicación por las escaleras hacia los torreones y por las escaleras hacia los sótanos. Es decir, uh, y además la, la maquinaria que, que se proveyó en un primer momento de climatización no era suficiente para poder mantener el edificio con unas condiciones ambientales óptimas. Bien, el acceso tuvimos que compartimentar el acceso a las salas, compartimentar el acceso a las salas de exposición temporal que estaban comunicadas con los almacenes aquí vemos o las, las salas de exposiciones también en el parte superior que en las escaleras que descienden hacia los almacenes también estaban abiertas, es decir una inversión de compartimentar de hacer, de hacer manejables los espacios para, para, para eh, un control efectivo de las condiciones medioambientales también tuvimos que cambiar en la exposición permanente de las áreas técnicas, el sistema de iluminación efectivamente se inauguró con eh, iluminación incandescente, tuvimos que cambiarlo a, a LED a, a, para reducir no solamente el consumo, sino también la temperatura, como saben ustedes, de que afecta una, una iluminación incandescente, afecta a, la, a, a las condiciones ambientales, por ejemplo, de esta gran vitrina, de los almacenes, etcétera. Ahora estamos en un proyecto para instalar paneles solares en todas las cubiertas del edificio y reducir la enorme factura que, con ustedes que lo conocen, que, son, que trabajan en los museos saben que se ha incrementado de una manera increíble. Bien, eh, sellado de grandes vitrinas también eh, para controlar ambientalmente tanto las vitrinas que están en las salas de exposiciones eh, exposiciones como en los almacenes, resellar todas las vitrinas porque tenía un déficit también de, de, de falta de control ambiental. Renovación de la maquinaria de climatización, aquí la vemos, estaba situada, estas máquinas de climatización estaban situadas en un reducto, en un espacio muy pequeño en los sótanos y eran ineficientes. Los ingenieros decían que no, aquello no podía, no podía cubrir las necesidades del museo. Entonces, hubo una inversión en 2011 que costó mil euros de cambiarlas al muelle de carga que ven aquí, en un espacio muy aireado, donde la eficiencia de las la maquinarias era mucho mayor y entonces eh, hemos ganado muchísimo en eh, no solamente en el cambio de, de, de la maquinaria, sino también en su ubicación. Por aquí abajo pasa un tráiler, un tráiler de, de, de, de descarga, que ahora veremos el, el, el, el, el, el, el muelle de descarga. Y la impermeabilización de las cubiertas del museo también es una, una eh, eh, operación que tuvimos que hacer en este periodo a partir de, de 2006. Bien, quiero decir que nosotros, todo el sistema de. de, de, de Actuaciones y funciones sobre el almacén, áreas área de reserva y, y todas las acciones del museo están, están sometidas a la auditoría, a, a las, uh, al sistema de calidad. Es decir, nosotros um, trabajamos por procedimientos, procedimientos o sea, unos 30 procedimientos por el sistema de calidad, nos auditan dos veces al año, una auditoría interna y, una, y otra externa, y ahora veremos aquellos correspondientes a los de eh, almacenes, áreas de reserva o... Uh, o eh, Conservación preventiva. Bien, vamos a describir dónde están los, las áreas de, de, de, de reserva. Las áreas de reserva, como he dicho, están en la planta inferior del museo, es toda esa eh, que ven aquí. También tenemos planta inferior en estos de dos elementos, esta no, pero estos dos sí, que son el archivo y el depósito de la biblioteca. Y tenemos el muelle de carga, y descarga, de, de acceso al, al museo, queda a una calle. Es decir, al, al hacer la, la, planta, eh, la planta inferior comunicamos con una calle en posición inferior, con lo cual el acceso directo al interior del edificio es a través de este muelle, que el camiones de gran tonelaje aquí, por debajo del sistema de, de todo el sistema de la maquinaria central de, de, de, de aire acondicionado, de climatización, y de aquí se distribuye a todas las áreas de reserva del museo que vemos en esta planta. Incluso eh, pueden subir a través de estos círculos que son los montacargas a las salas de exposiciones, eh, de exposición temporal o exposición permanente. Tenemos otro muelle para, para piezas de excesivo gran tamaño que no pueden eh, ser ocupadas, aunque los montacargas son de gran tamaño, pues son, exceden el, el la capacidad de, esa, de esos montacargas. Hay una distribución, como, veo, como ven ustedes, muy fácil, es un recorrido circular, son pasillos amplios, caben perfectamente eh, piezas de gran formato y lo primero que se hace cuando se descarga, cuando llegan piezas o, se, o sea, hay salida de piezas, por ejemplo... Es, eh, es que es una, una operación que se ocupa el departamento de gestión de colecciones que está justo al lado de la entrada del museo allí se, es un departamento de gestión de las colecciones es decir, es el inventario eh, todo lo que significa tra, tra, eh, trasiego de materiales que entran, que salen, se préstamos, cesiones, etcétera, etcétera se ubica en este punto al lado de, del muelle, el muelle de carga como vemos aquí, que está aquí, es una parte este tiene un sistema, una parte también, un, un, un almacén provisional que es este dedicado a los investigadores, es decir, aquellos investigadores externos que llegan al museo, que hacen las excavaciones, pueden tener un espacio de trabajo allí mismo, tenemos estas estanterías con estas cajas que están aquí, que son de las excavaciones que trabajan los investigadores y tienen a su disposición justo al lado un espacio también para fotografiado, lavado, secado, del material no, no es el área de restauración, la restauración la veremos luego, sino que es propiamente para excavadores externos. Allí donde eh, se realiza en la gestión de las colecciones, al lado tenemos esta, esta parte. Y tenemos un sistema, vemos el sistema de, de procedimiento de atención a investigadores en los cuales… Efectivamente, eh, nuestra obsesión y la obsesión de todos los gestores de museos es localizar sus fondos, dónde están y, hacer un, y prestar el mejor servicio posible a aquellos que demandan su, su uso. ¿no? Entonces tenemos un procedimiento de atención a investigadores en los cuales, aquí vemos el flujo de, de, de, de, de acciones, en los cuales tenemos el compromiso de atenderlo en el mínimo tiempo posible, la demanda de estudiar x materiales, localizarlos inmediatamente y servirlos inmediatamente. Y tenemos una encuesta de satisfacción que eh, voluntariamente pues, eh, rellenan. Bien, es de decir, que, que, bueno, que tenemos muy, buenos, muy buenas eh, respuestas. Y eh, ya digo que este es un espacio, como digo, donde los investigadores tienen almacenaje de, de, de depósito provisional transitorio para el estudio inmediato de esas piezas. Aquí están los almacenes propiamente dichos, las áreas de reserva, como vemos son cinco, perdón, seis en los cuales se dividen dos grandes tipos. Uno son los almacenes, de, los, los almacenes, tres almacenes de amarillos compactos que contienen cajas normalizadas y apilables, donde se han eliminado todas las cajas de otros formatos y materiales. Es decir, solamente se, eh, se eh, contienen este tipo de cajas de plástico muy resistentes, muy duros, de tres dimensiones, eh, me, me, pequeñas, medianas y grandes, estas que ven aquí son medianas, y también se ofrecen a las excavadores previamente para que eh, durante sus excavaciones eh, al, eh, depositen en estas cajas ya eh, los, los, eh, las piezas recuperadas de la excavación y las lleven al museo, al depósito, ya con este tipo de cajas. Como todos, como todos los museos, habían cajas de frutas, de, de, de, en fin, de cartón. Todo eso se ha eliminado. Hay un programa, un procedimiento que se inició hace muchos años de cambio sistemático y gradual de todas las cajas. Se ha cumplido ya y creo que queda algún resto por ahí que tenemos que terminar, pero todo está absolutamente normalizado. Como ven ustedes, esto es un sistema automatizado. Eh, como ha dicho el compañero que me ha precedido, es electrificado. Es de decir, que eso fue... Eh, es un sistema muy, muy, muy eficiente porque eh, con una cantidad de, de, de, de armarios hay una de cifra total de cajas que tenemos instaladas. Ahí están los tres de, de, de almacenes. Todo está informatizado, todo está topográficamente localizado. Aquí vemos, por ejemplo, que es compacto 3, armario 20, leja 3. Eh, tenemos las unidades la de unidades que cada una está, tiene su inventario y el ingreso y algún tipo de comentario. ¿no? Esto es un síntesis de base de datos que vamos teniendo. Tenemos también eh, dos almacenes para grandes piezas, el anforario y el almacén histórico. Perdón, no me, perdón me ha faltado colocar la, la, la indicación que es este de aquí. ¿no? Se me ha olvidado, perdón, y disculpas porque es este y este, eh, y este esta nave de aquí, donde eh, por aquí tienen almacenadas las ánforas y tinajas de gran tamaño procedentes de la, de la iglesia de época moderna de, de Alicante y de otras de la provincia, es de decir que nosotros nuestro ámbito es la provincia de Alicante, entonces todos los ingresos son fundamentalmente de, de esta provincia, ahora me refería a ellos. Entonces aquí están localizadas todas, criptográficamente localizadas, identificadas todos los elementos que ven aquí de ustedes, es una colección de ánforas enormes o de gran de, de, de tamaño. Aquí tienen unas cajas de un revoco del foro romano de Luquendum, bueno, es una historia también. Y eh, también es muy... La obsesión también ha sido nuestra es el movimiento de material. Es decir, eh, nada se mueve sin que esté registrado. Entonces hay un procedimiento muy, muy riguroso para que una pieza, si se está aquí, por ejemplo, y se mueve 10 centímetros, se anote... Quién lo hace, quién lo recibe y cuál es la, el motivo del movimiento. De, ese motivo, de esa manera, todo está perfectamente localizado. Y, está, y es una falta muy grave, desde luego, no anotar, no registrar el movimiento, porque lo que peor que nos puede pasar, y a mí me ha pasado en, en otros museos, otro, y al principio en este, y a buscar una pieza y no está. No es que se movió, a no sé quién y tal. Eso es algo eh, eh, absolutamente. Y aquí está. Este procedimiento, vemos aquí el desarrollo, pero en síntesis tenemos aquí el, el flujo de acciones para eh, mejorar esto. Ah, aquí vemos unas fichas eh, que se, que se complementan. Aquí vienen, aquí vienen las firmas de quién, quién lo mueve y para quién y a dónde va el, el emisor y el receptor de ese movimiento. Y esto está registrado y, como digo, está eh, auditado. Es decir, nos vienen y dicen, bueno, eh, a ver... Eh, la pieza esta que vemos que se movió de aquí a aquí eh, demuestra lo y nos tenemos que demostrar efectivamente que la pieza está donde está ese registro. El ambiente de colecciones, almacén visitable, es el espacio dedicado a la catalogación. Es decir, hay eh, 9.396 piezas expuestas en estas, en estas eh, estanterías y en estos cajones de aquí. Están absolutamente lleno, completos. y está en este punto de aquí. Este Es el espacio dedicado a la catalogación de las colecciones. Es decir, a las fichas, a las piezas realmente de, eh, de gran valor, donde tiene, tiene su, eh, su eh, eh, información exhaustiva, que vemos un ejemplo de, un, de una jarra etrusca de, de, del yacimiento del Oral, donde se está todo registrado, todo absolutamente registrado. Hemos de decir que nuestro sistema es autónomo, porque la, la, la, la comunidad autónoma, valga la redundancia, de la comunidad valenciana no ha implementado un sistema, un registro único para todos los yacimientos para todos los museos perdón hizo un, un convenio para implantar el domus pero no se ha llevado a cabo entonces nuestro sistema es autónomo está elaborado por eh, los eh, informáticamente por el servicio de informática de la Diputación Provincial y tenemos hasta ahora 25.539 fichas de catálogo sistemático es decir que cuando viene una excavación de, de, de fuera las muestras, que son 14 excavaciones las que lleva el museo, eh, sabemos qué piezas pueden ingresar en este catálogo sistemático. Mientras que los excavadores de fuera pueden decir, oye, esta pieza es importante o nosotros mismos le damos el valor y pasan a ser a esta categoría de, de, de inventario, o sea, de registro de, de, de colecciones. Eh, como digo, este, este almacén está absolutamente saturado, pero se están almacenando en otro, en otro lugar, eh, de, de los otros eh, espacios de, espacios de almacenaje. Es un espacio que aquí está procedimentado, control y registro de las conexiones del sistema de inventario, ¿no? cómo se, se, se, se, se, se hace, cómo se verifica, cómo se controla, etcétera, etcétera. Es otro procedimiento de, de las colecciones de nuestro museo. Todo esto, como digo, está detallado. Ahora estamos cambiando el sistema de, de, de calidad, porque la norma ISO ha cambiado completamente, entonces... Bueno, pues estamos en ese proceso, pero nos ha servido muchísimo para que incluso todo el mundo que viene, incluso el, el personales que, que temporalmente sepan lo que tienen que hacer en cada momento y nadie les pueda ni pedir aquello que no está procedimentado ni hacer aquello que no esté procedimentado. Ni uno puede hacer ni otro puede mandar aquello que no está perfectamente procedimentado. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Este almacén es un espacio sobre todo de, eh, eh, donde están almacenadas la la cultura material de la provincia de Alicante desde la prehistoria hasta la Baja Edad Media. Allí está, como ha dicho mi colega de, de Andalucía, no hay, ahí no hay cartelitos, no hay nada, simplemente es eh, un espacio visitable, se lo visita al público, pero sobre todo también de docencia. Allí el máster de la Universidad de Alicante todos los años hace varias clases allí mismo. Tienen acceso a la cultura material, es decir, si, si van a ver cerámica griega, tienen cerámica griega, si tienen eh, cerámica de reflejo eh, de, de paterna, pues ahí las tienen en lucernas romanas allí las tienen ven la tipología amplísima que tienen en el material que ellos van a, van a, a hacer eh, en su vida profesional van a tener que identificar, lo tienen allí, yo cuando estudiaba esto lo veía en fotocopias muy malas, no había posibilidades de acceder a nada aquí les ofrecemos la posibilidad de, de acceder a este y los dos compañeros que, se, que están en la almacén visitable son los que eh, a petición de los profesores sacan el material y están eh, eh, vigilando, no vigilando, sino eh, procurando que todo esté preparado para cuando, cuando vengan. Ellos mismos también van al, al, al laboratorio de restauración y hacen prácticas allí en el laboratorio de restauración. Es un espacio también de chequeo de los materiales que vienen de, de exposiciones externas. Aquí vemos la, el chequeo de una pieza de la última exposición de gladiadores. Se hace allí en el almacén visitado, es decir, que es un espacio de chequeo. ¿no? De, de, hay, hay espacio suficiente, mesas, eh, una, una, una gran eh, infraestructura para poder hacerlo. Eh, a pesar de la gran cantidad y gran superficie de almacenes, tuvimos que empezar a crear otros nuevos en el propio edificio. Esto era la antigua sala de eh, climatización del museo, una parte de ella sala. Cuando se trasladó a la, a la zona que, ven, que han visto ustedes antes, eh, se, se, esta se habilitó como, como, como almacén. Aquí ven ustedes ya la preparación que de, de estas cajas, de las cajas normalizadas que tenemos en el museo, esta parte de aquí abajo. Y sirve para almacenar sobre también aquellos elementos que, son, que, que, que tienen peligro de incendio. ¿Por qué? Pues esto da al aparcamiento, no da al edificio. Dentro no se puede acumular material que pueda, eh, que pueda, ser, eh, que pueda provocar un peligro de, de, de fuego. Y, y aquí sí, porque arriba está el aparcamiento. Entonces, por ejemplo, para el depósito de libros, alguna, algunas cajas eh, de madera, alguna cosa sí que se puede acumular aquí, pero no, no, en, no en estas de aquí. Bien una pequeña sala que es la cámara de seguridad donde está el monetario y aquellas piezas muy valiosas con un sistema reforzado de vigilancia eh, con cámaras eh, de visión nocturna es decir de, de en fin, un sistema muy muy muy sofisticado para evitar eh, que nadie penetre en esta no, evidentemente no pongo la ubicación esta visita, eh, es, las áreas técnicas están visitables son visitables ha habido grupos de visitas Habrían aquí el los almacenes o en la mayoría de los secundaria un grupo de secundaria y ahora mismo estamos también separados en estas visitas por la, la pandemia del covid y ahora estamos intentando re, retomar otra vez las visitas programadas las visitas a los almacenes son sábados y domingos y excepcionalmente grupos escolares pueden bajar en el momento también de trabajo de las, de las restauradoras vamos a hacer una también de puertas abiertas literalmente de puertas abiertas de los almacenes de las áreas técnicas que es que podrán acceder libremente, las puertas de los, de los departamentos estarán abiertas, una persona les explicará desde la puerta, que se asomarán allí a ver qué es lo que se hace. Es tu visita libre, no guiada. Bueno, ¿Qué tenemos en los almacenes compactos? Pues 12.775 cajas en almacenes compactos y el ritmo bajo, porque fue 2020, 2021 fueron 7, 175 cajas, pero hemos llegado a 500 cajas, 700 anualmente, en la época del boom urbanístico en la costa mediterránea entre el año 2000 y 2008. y los almacenes están de 343 yacimientos, 31 materias de agresos casuales, por la repetición, 88 naciones, 113 prospecciones, 14 excavaciones propias del museo, 15 depósitos especiales por donde de Consellería, Policía Nacional, Guardia Civil o juzgado en total 600. es decir, también acepta, normalmente el, el, la policía, se seprona, el, el juez, el, eh, las incautaciones, decomisos, etcétera, etcétera están, de, se depositan en el Museo Arqueológico. Y recibimos eh, las excavaciones de 82 términos municipales, que suponen el 58% del territorio que son aquellas localidades sin museo reconocido por la consejería, que no pertenecen al sistema valenciano de museos. Pero incluso algunos de ellos que tienen mejor dificultades de almacenamiento, etcétera, etcétera, también nos, eh, nos, eh, nos hacemos cargo de parte de sus, de sus fondos. Y nosotros, al mismo tiempo, prestamos a otros, de manera a largo plazo, fondos para completar sus colecciones. Uh, aquí tenemos el procedimiento de conservación preventiva, eh, no voy a detallarlo, pero bueno, en fin, es, es, es pues eso, el registro, cómo está de registrar, los gráficos, el, los, los sistemas que tenemos, etc. Ya digo que está muy detallado este sistema. Aquí lo tienen, el primer de restauración también, ¿eh? cómo se restaura, quién restaura, quién, quién da permiso de restauración. Evidentemente, la eh, competencia de restauración es de las restauradoras, pero eh, la, la, la, la prioridad en algún momento es eh, por parte de dirección o de los jefes de unidad, y aquí está perfectamente eh, detallado todo el sistema de restauración del Museo arqueológico Aquí tenemos el laboratorio, está en este punto de aquí, está bastante bien, bien dotado y eh, trabajan actualmente dos restauradoras más dos becarios y una ayudante a restauración. Eh, es el personal que, que tenemos ahí Aquí tenemos la lista de, del personal que se dedican al control por ejemplo, eh, conservación preventiva. Ella, hay el mismo procedimiento, hay una cadencia regular de control de los almacenes. Van al almacén visitable, por ejemplo, y examinan todos los, eh, los elementos, eh, las piezas que hay allí, y si hay alguna que necesita restauración o intervención, rápidamente se pasa al, al, al laboratorio. Y tenemos un sistema, por ejemplo, de sellado eh, al vacío de piezas que nos ha dado un muy buen resultado para prevenir el, el deterioro de estas piezas, como ven aquí ustedes. El sistema de control ambiental es un sistema de a base de, pues de, de remoto, una unidad central que recibe las señales de ambientales de, de todas las salas de exposición, más la de los almacenes, son 47, 47 módulos de este tipo, más otros móviles eh, que podemos situar en otros puntos que nos interesen en algún momento determinado. Todo eso está centralizado. Aquí ven el sistema de registro. Esto pinchando aquí aparecería el registro de esta zona. Eh, estos son de las grandes vitrinas de exposición temporal de exposición, y aquí en los almacenes donde están situados los sensores. De, de, de este sistema. Como digo, tenemos móviles, es decir, son fijos, estos son fijos, pero tenemos unos móviles para poder eh, añadir más sí, sí, sí. información a esto. Aquí, por ejemplo, ven si ven aquí uno en una sola exposición, aquí ven otro y tal. Esta es el, la tabla que nos va dando y estos son los, los, los elementos de, de control, ¿eh? están ahí preparados. Aquí vemos este móvil, por ejemplo, este cubito que aquí, esto también es, por ejemplo, para, como digo, para registro eh, de eh, áreas especiales o que no tengan próximo un sistema del que me visto antes. Y aquí ven las gráficas, todas son gráficas a tiempo real prácticamente. Y ven, aquí ven, me, me, he traído esta especialmente para que vean el, la variación exterior. De, de, de, Alicante tiene un clima bastante, el clima mediterráneo para este... Para esto bastante, bastante fastidioso porque eh, tenemos viento de levante muy húmedo o viento de poniente muy seco y a lo mejor en un día pueden, pueden aparecer los dos. Con lo cual, esto es de dos meses, creo que es la registro de dos meses, y esto es la, la humedad eh, interior general de algunas personas. y esto es la temperatura exterior, es febrero, y esto es la temperatura interior. Aquí vemos gráficas también, ¿eh? Todo este registro como digo y se hace, perdón, eh, se hace una, un informe eh, un registro eh, se acumula registro semanal Aunque hay un primer, hay, diariamente se examinan eh, rápidamente hay, una, hay, un, hay, una, hay, un, hay un registro exhaustivo semanal informes quince, eh, informes informes eh, quincenales y un gran informe total anual esto es la regla, la I la, la, la, consistía también de detección de los parámetros, es decir, los parámetros prefijados, si los superan, eh, salta la alarma. Aquí están, eh, no sé si lo ven estas líneas, una línea aquí, una línea aquí, es decir, si supera eso, ese registro, salta la alarma para... para eh, perdón, esto es una repetición. En, en área también, es, traigo esto porque pues, tenemos cubas de, para, para el desalado de, de materiales, no somos un centro... Especializado en arqueología subacuática, evidentemente. Pero sí que procede, procede, hacemos un proceso de, la, de, de, de salado y de inter, primera intervención para materiales de, de, de medio subacuático. Eh, y aquí tienen, por ejemplo, el, el sistema que lo cambiamos hace poco, hace un par de años. Cambiamos todo, todo el filtrajo, filtrado de agua pura, de agua ultra pura, para, para llenar estas... estas, estas, estas estas, los llaman? Tanques. Revisión. Hay una revisión continua de, eh, de la exposición, permanente de almacenes, es decir, el personal eh, va de manera sistemática con un calendario establecido a revisar todo. Eh, si no hay nada, se firma el responsable. Si hay alguna incidencia, se coloca aquí. Aquí tenemos las incidencias, el tipo de, de incidencias. Aquí están registradas. O, por ejemplo, limpieza de vitrinas. También eh, se, lo hace nuestro personal junto con el personal especializado de limpieza, pero están asistidos por nosotros para esto. El archivo técnico, que es un área también de reserva documental, uh, bueno pues es este espacio de aquí, trabaja un compañero con un becario y ha logrado que en 12 años aproximadamente hayan 92.656 eh, documentos digitalizados. Nuestra obsesión fue digitalizarlo todo para que el material original no se mueva, no se abra más. Ni planos, ni fotos, ni eh, nada de nada. Entonces, tenemos eso, 92. Ahora nuestra intención también es empezar a volcarlos en la en Internet para tenerlos a disposición de toda la sociedad. Aquí ponemos las restauradoras, dos becarias que están eh, examinando las placas fotográficas para colocarlas en cajas adecuadas y, eh, y que tengan una mejor conservación esas, esas cajas. Aquí la vemos. Bien, eh, los almacenes, ¿cuánto espacio queda? Muy poco. ¿eh? Vemos que tenemos, tenemos espacio para 1.517 cajas medianas, pero 660, como digo, eh, depositadas... ¿verdad? perdón por la palabra, me he equivocado, hay un error ortográfico. Huecos hueco sin yacimiento, ya la que de decir, tenemos para 1.517 cajas, pero 660 habría que reordenar la, el almacén para poder ubicarlas. ¿Por qué? Pues porque tenemos de un yacimiento que está en excavación, hay que dejarle al lado un espacio para que crezca inmediato. Pero claro, si eh, esa, ese, ese, ese yacimiento deja de excavarse, queda ese hueco. Entonces habría que pero lo que importa es que tenemos para 1.517 cajas medianas. Uh, al ritmo, este ritmo, pues unos cinco años probablemente tenemos. Pero lo grave, lo grave es para piezas de gran tamaño. Aquí tenemos la única manera de, de, de, de, de ampliar el almacén es uh, este espacio aquí, que está en estudio por parte del arquitecto de la Diputación Provincial, Uh, crear este espacio, ¿eh? cerrarlo con un, una especie de pladura ignífugo, es colocar estanterías de, y colocar piezas de gran soporte allí, de gran peso. Pero eh, la, la, la, la solución evidentemente es buscar un una almacén exterior o el expurgo, pero el expurgo tiene muchísimos problemas, porque el expurgo, según la ley valenciana al menos, eh, es competencia del, del excavador y el excavador nunca va a expurgar, nunca. Y, y nosotros en el museo no tenemos la obligación de hacer el expurgo. Porque eso es eh, una, una excavación realizada por un director y él conoce muy bien qué es lo que se puede hacer. Entonces lo que, nos pasan un poco la pelota y va a ser un problema. Uh, la idea es, tenemos otro almacén, no lo he traído aquí, pero tenemos un almacén para mobiliario que es una nave, una antigua nave, una nave industrial que está en las afueras de Alicante, porque aquí incluso en algún momento hasta acumularse el, las vitrinas que no se utilizaban en excavaciones era una, una auténtica locura. Pudimos conseguir otro almacén y al menos el mobiliario se ha ido a otra parte. Pero ya empezamos a tener muchos problemas, a pesar de que cuando se inauguró teníamos unas expectativas muy grandes de, de que veníamos de donde veníamos, y nos encontramos un palacio, veníamos de una una choza y encontramos un palacio, pues ese palacio se ha quedado pequeño también, ¿no? Y estamos, pues eso, empezando a preocuparnos porque eh, y a buscar esa alternativa. Estos son exacta, escasamente 30 metros cuadrados. Para lo inmediato nos sirve, pero ya no más. Eso es el futuro. Bien, todo esto al final eh, está cubierto en los almacenes. Eh, eh, exposiciones, exposiciones y todo lo que es eh, un eficacísimo sistema de, de, de vigilancia con 147 cámaras en, en, en el interior, en, en exposiciones, en los almacenes, eh, todo excepto aquellas áreas privadas en, en, que no se pueden, en, se pueden eh, colocar, personal, el trabajo personal, el trabajo, el puesto de trabajo, etc. Todo está vigilado eh, con, sujeto a la ley de, de grabación de, de, de, de, de, de temporal, probabilidad de la grabación, etcétera, etcétera. Y incluso eh, este sistema está conectado a los yacimientos, que dependen de, la, de nuestro museo, que son los dos grandes yacimientos, estos y es la dieta, e incluso cuando nosotros hacemos exposiciones fuera, pues instalamos cámaras que están retransmitiendo a, a este centro de control de, del museo. Y nada, yo espero no haberles aburrido mucho y esta es la situación del Museo de Alicante. Como ya di como he dicho... Um, es un museo pues, que ha tenido, tiene, ha tenido posibilidades, pero como en todas partes, um, llega un momento y la arqueología, la arqueología tiene el, el, el, el gran hándicap y el gran problema de la, la llegada de material, de, material de, de, de, de, de ampliación de colecciones, además de manera espasmódica, puede pasar una, dos años sin nada o un año eh, llegar um, centenares de cajas. Pues nada, muchas gracias.